Buscamos a mis hermanos ¿dónde te encuentro. Ahí preguntamos a todos en esas criaturas. No sé cuánto que dices. Voy a preguntar a esas criaturas pequeñas. ¿Brill? ¿estás seguro que las criaturas pequeñas son pequeños? Ah, voy a preguntar eso. Ah, disculpen. Hay visto de ese en de, de los hermanos de Rick. ¿Qué preguntas? Ah, sí. Por eso de tus hermanos eres tu pollo. <risa> hiciste cabeza de pollo? Hiciste cabeza de pollo pedazo de acantilado? ¡Y el siguiente va a peor! ¡Y tú que me vienes! Pierce, buscaremos una cosa: otras criaturas medianas. Pues. ¿no? Pues sí, vamos a hablar con ella. ¡Ah! ¡Nostra Correds! ¿Eh? ¡Tompe, tompe, tompe! ¡Ah! ¡Es bueno para la sinusitis! Sí, sí es cierto ¡Listo, listo! ¡Claro! ¡Dame otro! Creo que ya vio ¡Hola, nena! ¡Ay, ¡Ni, mira! ¡Me está viendo! ¿Qué? ¡Oye, bombón! ¡No, no, no! ¿Cómo crees, entonces? ¿Acaso eh. estás loco? Esa mía que ve, le conoce? ¿Tú crees que le gusta tu cara de chivo? Eh, ¡Despierta! ¿Mi, mi, ¿Qué? Disculpa, amigo, sí, un segundo nena. ¡A pelear, A ¿Ah, ¿Estás seguro? Sí. A ver, ¿qué tal. ¡A no, yo, yo, lo que... ¡Disculpen! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y eso? ¿Quién dijo quieres? eso? ¿Quién dijo que vengo con él? ¡Espera, amigo! ¡Oye cállate! ¡Oye! ¡Cállate! ¡No, tú cállate! ¡No, tú cállate! ¡Oye, te quieres callar! ¡Que no. te calles! ¡No, tú cállate! Ay, no funcionó. ¡No, Quizás Stracoviz no tiene cerebro. ¡No, tú cállate! se me abandonas, Rick, ¿abaste con ellos. No pues, él me llamó, me tratado como cabeza de pollo. Oigan, qué haces con ellos? Estaba callándoselo. Ellos son los trácores. Estaba callando en la montaña. Rick, ¿qué estás pensando? La cueva. ¿La cueva? ¿La cueva? Sí, chicos, cuando eran bebé, cuando mis padres nació, mis hermanos y a mí, en la cueva. Oye, ese plan. Es buena idea, Rick. Exactamente. Vamos a buscarlo lentamente a lejos. Gracias, chicos. Ojalá que Halo es perseguido por los cabezones. Ojalá vuelva. Ay, gracias al cielo, gracias al cielo ¡Oh, no! ¡Una planta carnívora! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Planta carnívora, solo abre la boca y llérenlo oh, ¡Ya me atrapó! ¡Ayúdenme! ¿Qué te pasa, planta carnívora? ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Tengo que entrar! ¡Tengo que entrar! Uno. El tigre llegó primero! Espera! Uf, ¡Ya se echó a perder! ¡Ay! Plata carnívora. ¡Siempre nos gana. Ya. ¿Ya se fueron? Oh, oh, oh. Ay, muchas gracias, a... ay mamá, se enojó